Hola qué tal gente, bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos en un nuevo video Y bueno, nos encontramos para dar más información de la 2.1 Sí, esta vez empezamos con esta, vale Rupto parece que le responde a GD Spectre Que dice, there will, bueno lo voy a decir mejor en español Porque nadie lo quiere escuchar en inglés, vale Dice que habrá más vehículos, pero no los tropeará. Pero a él le gustaría añadir cosas como anillos de trazo y que no entendió muy bien de estos anillos detrás o no entendió si se, eh, por el, de pronto por el comentario del que le preguntó pues de pronto sea por eso, no lo entendí así que ahí hay que dar dudas anillos de trazo y después dice que it's fun gameplay, o sea es divertido el juego y sí no, no entendí esto del trazo de anillo bueno, anillos de trazo serán anillos así que pasarán por... no sé no lo sé, eso sí no lo entendí bien, no lo entendí bien y creo que nadie lo va a entender, vale pero yo lo dejo así por si algo, por si alguien lo entiende mejor y lo sube a ese canal o hace lo que quiera, vale bueno, de segundas tenemos una imagen de un directo de Souls que eh, Robtop dice lo siguiente, que dice "Relax 2.1 is gonna be scar", o sea, lanzar la 2.1 va a ser muy aterrador, sí, va a ser aterrador y no lo entiendo, por eso no sé si será por el boom que va a meter como hizo en la 2.0 o quién sabe, pero eso lo dejo también ahí. Y después coloca un comentario que dice "Fingerband spread" sí o sea, fingerman es bastante fácil O sea, será más fácil de lo que pensamos, será más fácil que Electrodynamics en sus momentos, ¿no? Que Electrodynamics en sus momentos era jodido, ¿eh? Y después pone un comentario roto que dice gtgt o sea, GTG, perdón Y Worky Worky, o sea, yo creo que todo eso significará que no la ha terminado todavía O sea, de pronto debe estar arreglando bugs o cosas de esas Pero igualmente él puede sacar una actualización que es la 2.1.1 Que como lo hizo en la 2.0 Que fue la 2.0.1 O sea, él, puedes hacer, él puede hacer eso Pero en una, una, un comentario que tiene Que pues no lo tengo en estos momentos Él dice que tiene miedo a sacar una actualización con bugs No lo sé por qué Es que el comentario lo leí pero no lo tengo Un comentario que hizo Robtox Dice que I don't troll the community O sea, él no trollió la comunidad en ningún momento Yo creo que el que creó todo el hype este Fue Exer con, con sus premios de eso y todo eso, creyendo, creyendo haciendo que a todos Que iba a salir el otro día Por acá voy a dejar el video, un video bastante cortico, largo No sé, entre la mitad Y bueno, esto era lo que les quería decir Básicamente, nos vemos en un próximo video chicos Adiós